Hola, hola, hola, hola mis queridos amigas, amigos, amigues, querides, querides, amigues El lenguaje inclusivo Bueno, si sí, acá incluimos a todo el mundo, acá no excluimos a nadie Los que se quieran excluir, que se excluyan solos Hoy nos toca hablar de una luna muy particular Luna en Capricornio como verás, está en el signo opuesto a donde es su domicilio. Entonces decimos que esta luna está exiliada, está en exilio, está en el signo opuesto, está en detrimento. Bien, eh, esta luna vibra de una manera muy particular y esta luna es para eh, observarla muy, muy cuidadosamente así que bueno te invito a que te sumes a nuestra comunidad de telegram a nuestra comunidad de instagram a nuestra comunidad de facebook y a nuestra gran comunidad de youtube Tienes todas nuestras redes sociales donde en centro aprenderastrologíafácilmente.com ahí abajo de todo tenés un hermoso eh, zócalo con todas nuestras redes sociales. Haces, haces clic y ya estás en nuestra red social eh, de tu preferencia. Bueno, pero vamos con la luna en Capricornio. Tres palabras claves positivas o oh, en luz. Eso que sentimentalmente ilumina a la persona. Son reflexivos, son prudentes y son reservados con esta luna en Capricornio. Como parte negativa o en sombras, y les recuerdo que todas las personas tenemos la luna en un signo y esa luna, como todos los planetas, por estar en ese signo, nos da luces y nos da sombras no es que hay personas que nacen con toda la luz de esta luna en Capricornio y otras nacen con todas las sombras no tenemos luces y sombras de esta, en este caso, luna en Capricornio que, nos hace, que hace que las personas que nacen con luna en Capricornio puedan llegar a ser egoístas indiferentes y hasta crueles, así que bueno, a tener cuidado, luna en Capricornio, cómo estabilizan eso, destruir el ego no es posible, sin ego no podemos vivir, convertirse en un egoísta es malo, pero dominar el ego es bueno. Eh, más que dominar el ego, eh, yo digo eh, adiestrarlo al ego. Bueno, les mando un abrazo, tomarlo al ego, digo yo, eh, como si fuera un caballo. Bueno, les mando un abrazo enorme, enorme, enorme, enorme. Nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, como todos los días. Chao, hasta mañana.